Las compras de fin de año se hacen en Almacena JEP del 28 al 31 de diciembre. 15% en granos marca JEP, 10% en bebidas refrescantes, 10% en cereales JEP, 10% en pañales pequeñín. Encuentre muchas ofertas más en Almacena JEP. Sus mejores compras.